Saludos cordiales, Prisliners de todo el mundo. Hoy es un día especial. Eh, bueno, para el que no lo sepa, os está hablando Luis de Prisline en directo desde Madrid. Y como siempre emitimos, siempre en directo Prisline. O sea que el que no esté suscrito, si le gusta, ya sabe lo que tiene que hacer. En esta ocasión estoy con Ilvin y con David, que está ahí. Es un día especial porque es la primera vez que nos vemos físicamente y nos conocimos gracias a estos vídeos de youtube y entonces como están por madrid pues hemos quedado para conversar os digo como siempre os digo que aquí cada invitado da su opinión yo doy nuestra opinión la mía ellos dan la suya y luego ya cada uno pues que tome las decisiones que quiera las consultorías ya sabéis que las hago todos los días en instagram luego hago la de hoy todos los días de lunes a domingo y luego también las hacemos en skype para salir aquí en youtube es la manera que puedo llegar a todos vosotros porque igual que ayudo al que está haciendo la consulta pues también lo ve muchos miles de personas y también les ayuda vale ilvin acaba de llegar de venezuela hará eh, 15 días más o menos no sí soy venezolano pero vengo desde ecuador vale vengo y, da ecuador. y david viene llevas cinco meses no cinco david mes, un poco más de cinco meses vale pues yo hacemos la conversación como queráis, yo este micróf micrófono se lo voy a dar a Ilvin porque yo creo que lo más importante hoy es que hablen ellos que tienen la experiencia de estar aquí, ya habéis oído cinco meses, quince días, y hay muchas preguntas, claro. pero vamos, lo vamos, lo vamos hablando, por ejemplo Ilvin dice que viene desde Ecuador y ha hecho ya la entrevista y le han dado la tarjeta blanca, ¿no? El día de hoy. y no ha habido problema, ¿no? ¿Te dejo el micro? Bueno, Luis, primero que nada agradecido con, con el canal, con, contigo, por, por la oportunidad de que nos brindas de, de ayudar a más gente. Nada, de ayudar a más gente. lo hacemos entre todos. Lo hacemos todos. entre todos, eso, eso es innegable. ¿Vosotros eh, eh, sois administradores sí. además de los grupos de line Es correcto, es correcto. Sí. Eh, somos administradores de estos grupos, nos hemos guiado mucho de la información eh, que hemos conseguido en los grupos a través de de la, la inteligencia colectiva eso como ya lo más... me iba a decir, que es entre todos correcto, entonces sí hemos logrado muchas cosas, hemos logrado que la gente se informe de manera diferente que la gente pueda conseguir un espacio donde, donde las cosas funcionen para ellos de manera sencilla y bueno, aportando información entre todos, así me vine encontrando información a través de, de tu página a través de Andreina que les mandamos saludos desde acá que fue la precursora de este grupo de Whatsapp y bueno, eh, llegué el día 30 a, a España en un vuelo desde Bogotá con todos mis requisitos al día. Es súper importante, y lo digo mucho por el grupo, que traigan sus requisitos al día. Traigan todos los requisitos por uno o por otra. Es, es muy improbable que la gente consular que me tocó a mí le vaya a tocar a alguien más, porque trabajan muchos agentes consulares. Y existen las personas que sí le pedirán el dinero para contarlo, existen las personas que sí le pedirán la todo reserva eso te quería luego preguntar, ¿cómo claro. había sido ese, si te habían pedido mucho, si nada, no? Nada, en lo absoluto. Yo pienso que la seguridad te la da el, traerlo, traer, ¿no? todo, el traer todo bien. La ley de Murphy, claro. seguro que si no lo hubieras traído, ahí me lo, lo te Es obvio, es obvio, sí, la ley de Murphy es así. Entonces, nada, eh, mi recomendación siempre ha sido esa, que, que traigan todo porque te transmites esa seguridad de que vienes bien. Y pasé sin problemas solamente me preguntaron mi nombre, me preguntaron cuánto tiempo me iba a estar acá y sigue adelante, bienvenido a España. ¿Qué? O sí, bueno. Vamos, lo que os decimos en los vídeos, ¿no? Claro. Claro, era así, ¿no? Incluso había gente que, que venía, venía muy nerviosa, no, con carpetas, papeles, cosas, nervioso. Eh, quizás le faltaba algún requisito. No, no a, si ellos lo a, a ellos no se pararon. A ellos no eran Exactamente. Entonces, amigo, amigo, a ellos, a ellos te quizás sí, a ellos quizás sí los pararon. Entonces, bueno, nada. Eso no eran No, no, no venían, no, no, no venían preparados. Efectivamente es de suma importancia que se tengan todos los requisitos. Eso te ofrece además una seguridad y una tranquilidad a la hora de migrar. No solo eso, sino que siempre es importante conservar todos los recursos posibles para poder utilizarlos mientras te sostienes aquí y tienes una oportunidad de, de emprender y, y trabajar. Entonces es de suma importancia tener todo. Además te ofrece una tranquilidad de saber que en caso de que suceda, que no es muy probable, porque en caso de que suceda, cumples con todos los requisitos que migración te exige. Entonces Invitamos a toda la gente que sean responsables a la hora de migrar y cumplan lo mayor posible con todos los requisitos. Lo mejor que puedes hacer es una migración inteligente, es lo mejor que puedes hacer. Exactamente. Cuidar de, cuidar de ti afuera nadie lo va a hacer. Lo mejor que puedes cuidar tú. Te cuidas tú, te cuidas sí, de Sí, de... exacto, perfecto. Claro, no, no añado más porque además no quiero interrumpir. Claro, que claro. me regaña lo que Entonces, eh, sí, esos son los primeros pasos. Bueno, al día siguiente me fui a la comisaría de lucha. No llegué nada temprano, llegué a las 10 de la mañana. Eh, había bastante gente, sí, pero la fila transcurre con total normalidad. Sí, bastante ah, No había que pedir precita, ¿no? Para ir a la lucha, no. ¿vas allí directamente? Fui directamente y llegué a eso de las 10 de la mañana, como le digo. Sí, pero no tampoco llegar allí a la 1 de la no. mañana, ¿no? Que a lo mejor ya no hay boleto. No, para... no, no, es, no es la intención. Pero hay gente que se preocupa por decir, tengo que llegar a dormir ahí para hacer la fila. Para no, estar tampoco tanto. No, no. no, no, no, es, Diles no es información tal. veraz e independiente y, de Ilvin. Y, y y, y, claro, estamos hablando en, en, A título personal persona, En, primera en, personas, en primera persona. Entonces, eh, eso llegué, llegué a esa hora, había gente que fue desde las 8 Y bueno, perfecto Atiende mucha, mucha gente A diario hay que llegar con, con una buena actitud tienen, tienen los agentes Una actitud bien cordial Pero ta, a la vez muy, muy firme En informar que hay que hacer silencio Que hay que tener el teléfono en silencio sí, en en plan, hay, No hay que ir en plan de, Me han dicho que no se puede grabar que alguno es me correcto, es correcto, a que sí. sí, no quedarse con los acompañantes alrededor, lo mejor es ir solo, pienso que lo mejor es ir solo, no llevar a ningún acompañante, no le van a pasar nada, no le va a pasar nada, a nadie van a meter preso, claro, claro, claro, ni claro, van a deportar. no, no exactamente, no. y eso, eso, lo repiten los, los mismos policías, <risa> los agentes lo dicen ahí a cada cinco minutos, de hecho, es importante Quitarnos un poco ese concepto que tenemos de Latinoamérica de que estamos siendo perseguidos. Algún acá? día os diré por qué estoy aquí. Ah, <risa> exactamente. Claro, así es. Exactamente. Hay que quitar miedo. Sí. Exacto. La idea es vengan tra tranquilos. Hay mucha gente con nervios. Hay mucho nerviosismo. La gente por desconocimiento precisamente piensan que le van a hacer un montón de, de preguntas, de interrogantes que le van a hacer sentir incómodo y realmente. El funcionario que te está atendiendo no tiene intenciones de hacerte sentir incómodo. Simplemente es muy profesional y trata de hacer su trabajo lo mejor posible. Entonces es importante eso, que entendamos que estamos en un país donde la gente intenta hacer su trabajo lo mejor posible y siendo lo más profesional. Y es un país libre. Y es libre. Entonces vienes escapando de una situación claro. muy problemática. Entonces la intención es que tú te sientas cómodo. Y ellos te hacen sentir cómodo. Con respecto a lo que decía Ivin de la experiencia para solicitar la primera cita, en la, en la lucha. que Hay mucho es, debate con eso también. Es, es muy sencillo. De hecho, yo lo he tenido que vivir varias veces también porque recientemente mis suegros llegaron acá. Entonces, es muy sencillo, porque lo que se requiere en la lucha es simplemente presentar el pasaporte y decir yo soy solicitante de asilo. Ahí inmediatamente te asignan la cita, que dependiendo de la comunidad de Madrid, de España, perdón, según una comunidad autónoma puede ser de seis días a 15 días. En el caso mío fueron seis días simplemente. En el caso de, de mis suegros fueron 15 días. Pero está en ese lapso de tiempo El que entrega en el la cita Ilvin, para la ah, caso de Ilvin ha sido 15 días 15, ¿no? días. 15, días. 15 días exactamente Pero es muy, el proceso es muy sencillo Es muy rápido y es muy diligente porque lo que ellos quieren es que la gente tome su cita y se vaya. Claro. Para cuanto que siga antes, el siguiente. Cuanto antes. Entonces claro. es muy fluido. Algo importante y que nos preguntan mucho en el grupo y a través de las consultorías, que nosotros siempre mandamos el enlace de tu consultoría sí. dentro del grupo del, del o, chat de WhatsApp. Muchas gracias. Ahora luego claro. los que están en el chat, ahora hacemos las respuestas. Ahora un hacemos respuesta, un, sí. una respuesta de los que están claro. en el chat que claro. Sí, claro. sí vamos a, a, a ayudarles, sí. Claro. Sin embargo, bueno, queríamos, queríamos hacer hincapié en esto de que... Siempre mandamos al en vivo y una de las preguntas que más que más nos hacen es el tema de el temor que hay, ¿sí? de si los rechazan o no los rechazan, de, si, de qué tienen que llevar, partidas de nacimiento, no, vas con tu pasaporte, ¿sí? vas, vas bien presentadito con tu pasaporte, necesitas una dirección en Madrid, nosotros lo hicimos en Madrid, Exactamente. es importante resaltar que cada ayuntamiento tiene sus tiempos de respuesta también, estamos hablando solamente del caso de Madrid, no quiere decir que si lo vas a hacer en Barcelona te va a hacer igual que nosotros. No sabemos de Barcelona, etc. pero es parecido, ¿eh? Claro, la ley claro. es la misma para claro. España, ¿eh? Pero, pero hay variaciones, tiempos, variaciones operativas. operativas. operativas pero... Entonces es importante recalcar eso. Pero sí, este, es simple, es el proceso es simple. Pasaporte, una dirección en Madrid y simplemente dar tu nombre, el nombre de tus padres y ya está. Te dan. Te dan sí. los... la, la dirección es muy importante, ¿verdad? Para que luego se puedan comunicar. Correcto. Es, comunicar. claro y el teléfono tenerlo operativo. Bueno, de hecho yo he tenido que eh, recomendarle a algunas personas, así sea que hayan llegado a la noche anterior, traten de comprarse una línea si es posible esa noche o temprano en la mañana, de manera que tengan un número de teléfono de aquí. Claro, que tengan un que no número caro, de teléfono. Es no, caro, es caro. Fácilmente 5 con 10 euros, euros. A lo mejor, sí, Y no y fácilmente puedes comprar una línea con, con ya con saldo con un sí, plan con, saldo, con sí. solo 10 euros entonces vale la pena que tenga un número de teléfono acá porque va a ser el número que van a utilizar en todas las instituciones del estado para notificarles cualquier cosa Muy importante ¿eh? porque eso Y hay que recordar también que muchas de las, de las eh, notificaciones de las instituciones acá son por mensaje de texto entonces es importante que tenga un número de teléfono acá Pues están preguntando por el equipaje si se puede traer mucho equipaje o no hay quien dice en el chat que no. no. A ver, yo pienso que eso es un poquito de sentido común. En el caso de, bueno, hay muchos migrantes venezolanos que están viendo esto en este momento. Tú no puedes hacer turismo con un budar en la maleta. Aunque también hay una, hay una verdad. No ha que lo ha dicho David antes, en Petit Comité, que to todos sabemos, los de que llegan de Venezuela, sí, sabemos que ver, no vienen de turismo, pero digo funcionarios, ciudadanos. Entonces, Ahí, hay mangancha no la hay lo que vosotros sí. ciertamente considero que hay una muy buena voluntad del gobierno español para ayudar a la gente sabiendo la crisis que se vive en venezuela y en no solo venezuela muchos otros países de latinoamérica ellos están muy abiertos a colaborar y precisamente saben que venimos con una intención no de, de turismo entonces pero tampoco seamos tan evidentes venir con un budare en, en la maleta y, y que tú no puedes tener un boleto de avión que diga te vas a quedar siete días traes nueve maletas claro, ahí ya ahí ya es ilógico ahí, ahí no me vayas a decir pero a ti no te preguntaron cuánto ibas a estar ni nada no, ni para pero donde. porque yo pasé con una maletita o sea tampoco ah, no hay que no ser lleva, tan, vas tampoco hay que es sentido claro, como claro es sentido claro, común, claro. tampoco hay que ser tan, tan ilógico <risa> <risa> o que no tenga no tenga tanta coherencia una cosa con la otra claro es mejor no. evitar Vengo por 20 días, no puedo traer 5 maletas, porque ¿qué voy a hacer con 5 maletas en 20 días? Yo lo que vosotros digáis, a él le conocería por la consultoría de Instagram. Claro. Que yo... <risa> y lo interesante que yo hace algunos meses antes de venir para acá, estuve viendo consultoría de PRIXLINE, viendo los videos de YouTube. Luego digo, wow, qué buena esa información, me sirve este tip. Y ahí está, cinco meses después estoy sentado acá al lado de Luis. Entonces yo creo que es importante que nos informemos y es de suma suma importancia que seamos eh, migrantes responsables que viajemos responsablemente preparándonos lo mejor posible porque se trata de un cambio muy grande en nuestras vidas y yo creo que es fundamental que vengamos con la mayor cantidad de herramientas y no hablo de por favor de un ese El ilvina tema. aquí te dice marlenis hernández chamo no te preguntaron cuál es la razón de tu solicitud de asilo a ver, obviamente esa, esa pregunta sí la hacen en la entrevista que tuve en el día de hoy, pero la pregunta es muy a, a, a cada caso, ¿sí? Porque obviamente sí, la mayoría de las personas tienen que decir que por la situación que vives, bien sea si hayas tenido alguna situación de un enfrentamiento político, como, como fue mi caso, eh, o, o, en, o en, algún, en algún riesgo que corra tu vida en tu país. Entonces de eso se trata. Eh, la respuesta va basada a cada caso... Caso. Claro. Y, y realmente sí, sí lo preguntan pero en la entrevista una vez que te dan la cita en, las, en el día de la cita en la lucha no te preguntan absolutamente nada no hay que tener miedo con esa cita que, es, que le tienen mucho miedo esa no hay que tener miedo bueno ni a ninguna hay que tener miedo oye y volviendo claro. a la maleta Jimmy Muñoz que lo dijo el otro día en la consultoría Instagram yo se hago un poco de abogado del diablo dice claro. que las maletas las entregan luego saliendo del aeropuerto no. que por no, lo falso. tanto explicárselo falso. que acabéis de llegar falso en la entrega del país es que claro. nos lo dijo en Instagram vosotros. O sea, falso, o sea, falso, falso, sí. Falso, totalmente. De hecho, o... es un vuelo internacional como cualquier otro. Eh, antes de emigrar a, a España, yo había viajado internacionalmente en varios lugares, había estado en México y, y, y es totalmente normal que tú llegues al aeropuerto, retires tu maleta, en la banda de entrega de maletas, como pasa por un. Y, y luego vas al puesto pues, claro, de aduana claro, claro, ¿no? Con la maleta Luego vas claro, a migración sí. Es un vuelo ah, totalmente amigo. normal No hay nada especial claro, claro. Y el pasaporte te lo sellan en migración Claro, claro. obviamente Y ahí vas con tu maleta Sí, sí, claro. sí. Buen dato Oye, porque sí. lo dimos mal en Instagram oh, estamos viaja, hablando no, Estamos pero, hablando del aeropuerto Barajas de Barajas, Barajas. Barajas. Exacto Tú no, acabas no, de venir hace claro. este días Pero lo que, lo que quiere decir el compañero es sí, que se entrega Es que si se entrega el equipaje luego De salir del aeropuerto No, es que es lo que hablábamos Que pasabas inmigración Y las maletas iban por otro lado Entonces que no importaba que trayeras hay un camión. No, no, no, no. Pero no, no es, pero es, es, bueno, pero no el... es cierto. Bueno, bueno. Claro. No, no es, es cierto. Eso es, es, es, es la forma que se usa en la mayoría de los países. baja a la banda, retiras tu maleta y te vas a formar, eh, incluso te lleva un autobús. ¿A ti te tocó un autobús? Me tocó un autobús, sí, porque llegamos por el aeropuerto claro. T4, el Terminal T4, que tiene eh, bastante la, lejano del Terminal T4. La mayoría de los vuelos eh, que vienen de Sudamérica o de Latinoamérica llegan al terminal T4 y en este caso ese en ese terminal tomas un bus hacia la banda de, de retiro de maletas, de allí te llevan directamente a donde está Migración y la salida, obviamente. De Exactamente. La uh -huh. Yo puedo pero interrumpir claro. con las preguntas de la audiencia. de no, la audiencia. Eso es. Eso es. es que yo ya... Que dice Joan Sandoval? ¿De qué trabajan ustedes? <risa> Somos magos. <risa> a ver. Eh, bueno, ahorita estamos trabajando muy duro por la gente de, de, de la consultoría de sí, estamos Pero no cobran, con eso no cobran, cobran Pero, a pero no, estamos, no estamos cobrando nada porque nos hicieron administradores de estos grupos Y bueno, Andreina es la culpable Sí. Eh, y bueno, yo soy músico, soy cantante hace mucho tiempo a, a su vez soy gastrónomo Y son las profesiones las que me pienso dedicar acá Y bueno, el de reportero gráfico Yo soy reportero gráfico sí. Pero me he tenido que dedicar a la cocina Durante tres años en Ecuador Y aquí he tenido uno que otro eh, Digamos, eh, trabajo eventual No es nada fijo, es que Realmente es un poquito complicado eso Entonces es importante que traigan recursos Para que se puedan sostener También cuento con el apoyo de mi familia Que de verdad es muy importante pero también es muy útil tener herramientas para sobrevivir. Cualquier cosa que salga es bueno hacerlo. Mira, hay que repartir volantes, pues vamos a salir a repartir volantes. Claro. Mira, hay que limpiar Así esta es, casa, hay que pues yo voy y la limpio. O sea, no tener la vergüenza de decir no voy a hacer esto. Porque hay que sobrevivir hasta que llegue el permiso de trabajo. Sí, pero es importante y recalcar eso que dijo, que dijo David. Una de las cosas que, que te permite ir en orden es tener los recursos para sostenerte. Si te piden 90, 90 euros para entrar, 90 euros por día y es más o menos el aproximado que vas a tener que traer unos 2.000, 2.500 euros. Trae, trae, trae. Que te van a venir bien, además. te claro, van tuyos, a venir claro. excelente. Son tuyos, eh, tú verás la mejor manera de administrarlos, de ahorrar, mientras consigues un trabajo, mientras consigues algún algún oficio que hacer, algún algún pequeño trabajo por días eventual, como sea, pero te va, te va a venir bien y es la mejor forma. Por eso hay es que organizarse desde un principio Exacto. es uh -huh. lo mejor. A veces es mejor eh, alargar más, posponer el tiempo del viaje, que venirse apresuradamente y decir, no tengo dinero, es que me viene lo que tenía Hay, hay casos euros". así, vine no. y no tenía nada y me he vuelto. Hoy me lo escribía uno y, a, y, a, y no he, he vuelto a Venezuela encima y ya no sé claro, qué hacer. Escuchar, no claro, o sea, mala experiencia. dicen tienen que considerar que es el viaje de sus vidas, van a cambiar su, todo su vida. Entonces, háganlo de la mejor manera. O sea, cualquier dinero que te pida el gobierno, que dice que son 90 euros en promedio por día, por persona, háganlo. Mira, eso lo, lo hacen porque lo ellos se han planeado. calculado. También que no lo hacen para fastidiar han sí. calculado que lo que para que una persona un nos dice marlenis hernández explica qué significa la tarjeta blanca lo Dice así a ver la tarjeta blanca es, es como la primera carta que te dan eh, luego de la primera entrevista después de ir a lucha en la lucha te van a dar un pequeño papelito Con, un, con una fecha donde es tu cita. Es importante no perder esta cita porque solamente la dan dos veces o tres veces, según sea el caso, pero es importante no perderlo. Tienes que justificar muy bien por qué perdiste la cita si es que llegarás a perderla. Te dan la hora y la comisaría a la que debes asistir. En esa comisaría, llegar bien temprano porque sí es por donde de llegada y ahí es donde te hacen la entrevista y te entregan esta tarjeta blanca que es una pequeña provisión donde ya te dice que no te pueden, no te pueden, eh, te están procesando. ...tu expediente para, para ver si eres admisible de asilo o no, pero aún es solicitud. Sí, de hecho, perdón que agreguen, eh, la hoja blanca es el NIE, o sea, el primer NIE que vas a tener en España. Eso es número de identificación de extranjero y eso significa que tienes un número con el cual te puedes identificar. O sea, ya no estás ilegal y de hecho... Ese proceso de tierra, de deportación el ¿no? caso de sí, Chica. Claro. Yo también Pero lo tengo. Da desde el minuto cero, casi. Sí, sí Desde que tiene la primera entrevista, eso es lo primero que sale de, de la oficina. Sigue el debate con las maletas. Liliana Chirino nos dice que en, en Panamá y en Caracas que, que no es así. Pero claro, aquí es en Barajas que es lo que cuenta, digamos. Pero dice que sí, que allí, en, allí te dan la maleta después. Dices claro. en el chat, dice Liliana. aquí no sucede, es yo fui a Panamá, yo fui a Panamá, Panamá y es verdad, sí te dan la maleta luego, sí, sí te no. dan la maleta luego sí, sí, Pero acá, no. pero, pero o sea, estamos hablando, que que... estamos hablando de barajas y estamos hablando de que si te quieres venir acá, no puedes compararlo con Panamá Simple. Claro. Sí, no, otro, Si, no si no pasa otro nada, país. para que lo cada uno lo claro, sepa, claro, eh, tenéis razón pero, todos, claro, tenemos exacto, todos Exacto, pero es, es, el, es válido, es válida la, la, la aclaratoria de que sí, sí hay países claro. donde se hace diferente y muchas gracias porque está claro, poniéndolo en el chat están claro, está ayudando el... inteligencia colectiva lo sí señor inteligencia colectiva y que dice por aquí que si viene co... que si venís por ejemplo ahora con los niños que si empiezan el cole eso lo sé yo si empiezan el cole responde claro, vosotros ¿sí? aunque el cole haya empezado en septiembre si llegan en enero pues también empieza sí no estarían. podemos olvidar que el inscribir niños en el colegio es un derecho universal del exacto niño. entonces prácticamente en en España eh, tener un niño sin estar colegiado es prácticamente un delito. Exacto, Incluso hay exacto, puntos delito, en los que exacto. arrestan a los padres por no inscribir a los niños en el colegio. Bueno, o no sea les que, meta miedo. No, tampoco <risa> es así. No, pero me refiero. Pero si hay casos en los que hay leyes, feria, no hay leyes, creo, leyes a hay respetar. Le exacto. Entonces no pueden, o sea, no se preocupen por eso. Porque al contrario, el Estado español les garantiza la educación y prácticamente los presionan para que puedan inscribir a los niños en el colegio. O sea que van a estar colegiados. Aunque haya empezado en septiembre y estemos en noviembre. La familia donde llegué acá a Madrid. Eh, tiene una semana de haber inscrito su, a sus niñas y sus niñas tienen dos meses acá. Hoy y sin llegar, mucho requisito, ¿ok? No te piden mucho papel. Sí. dice Estefanía Velázquez, Velázquez no Ajá. puedo creer. Estoy feliz, feliz, amigos, os quiero. Gracias, Estefanía ah, bueno, Velázquez. Debe ser del grupo. <risa> sí. Oye, perdón que, que me inciso acá. El grupo se ha convertido de verdad en una familia y es hermoso. Porque en ningún momento hemos tenido ninguna otra intención más allá que ayudar. Y nosotros no somos ni especialistas en migración ni mucho menos. No somos. Simplemente abogados, somos lo hemos dicho un otros de venezolanos eso. que han intentado viajar, que han investigado y que simplemente queremos compartir este conocimiento con ustedes de la mejor manera. Y entonces siempre pedimos la colaboración con nosotros y siempre le agradecemos por ese afecto y por esa solidaridad y por, y por transmitir ese mismo espíritu de colaboración a los demás. Porque pasa mucho lo de la inteligencia colectiva en el chat de WhatsApp. Claro, Tal cual. Claro, es eh, que es en todo. Hay respuestas que nosotros no tenemos y alguien la tiene y Puede estar en Panamá, puede estar en Colombia, puede estar en Chile, puede estar en Argentina. De todos los países. No necesariamente los administradores tenemos la razón absoluta. Lo mismo me si siempre lo he dicho. Si Somos... es lo que vosotros aportáis. mirad esto de las maletas que hemos aprendido en un momento. Claro, claro. Es así, es así. Que... A ver, ¿qué más hay? Que hay. Hay mucha, mucha cosa, ¿no? Sí, <risa> por donde queráis. Dice, por ejemplo. Jessica Bendaña, si la carta blanca solo es muestra que aún está solicitud de asilo, cuando me dan la primera tarjeta roja? ¿Qué decir pasa okay. los Primero cuando a mis Sí, Sí, sí, Bien, es eh, En el caso mío, porque en el caso mío primero, yo llegué unos meses antes que irme. En el caso mío, hace cinco meses, me dieron la hoja blanca con una vez, un vencimiento de un mes, Prorrogable automáticamente, en caso de no darme denegatoria de la, de la solicitud, prorrogable a seis meses más. ¿Qué significa? Desde el primer momento que me la entregan, tenía siete meses de vigencia. Pero hoy nos enteramos de un cambio nuevo que me parece maravilloso en el caso de Irving. ¿Siete meses en mi caso? seis meses? seis meses? O sea, seis, ¿siete meses en total? No, no me quiero echar flores, me voy a cambiar. Pero en el caso, en el caso de Irving tiene que darnos una buena noticia. Seis sé. meses lo que siempre he defendido? Sí, ¡Siempre lo he dicho! Son seis meses ahora. ¿Ahora? Pero yo lo, mira sí. los vídeos antiguos. sí el, el único que lo decía. Si sí, antes eran siete meses en el caso mío, y más que Irving diría ya, ya la carta sí. que se le entregaron hoy. Bueno, en el día de hoy sí eh, me entregaron mi carta y respondiendo y directamente sí. a la pregunta que dice ella es eso son seis meses a partir de la fecha que, que te la entregan el día cero que sería a partir de hoy 16 de mayo debería yo tener ya eh, mi, mi tarjeta roja y está el debate que lo tenemos sin resolver todavía por si alguien lo sabe el debate de si por ejemplo el ahora le consigue un precontrato de alguien que le quiera contratar si puede acelerar esos seis meses sí. yo opino que sí pero hay debate, prislines. Opinar cada uno lo que... Lo que Sin queráis. embargo, bueno, eh, de estos, los que estén en el grupo, eh, saber que también hay un grupo de Telegram y es importante para nosotros que sigan informándose a través de ello. Pero pero sí, yo en mi caso particular eso, sí tengo un grupo, par si quieres también tengo un grupo. par de, de, de ofertas. Eh, como les comenté, yo soy músico, vengo aquí a, a eso, a dedicarme a eso, a dedicarme a la música. Y, y tengo un par de ofertas que quizás puedan ser valederas para, para ese tema de, de adelantarlas, ¿sí? Estefanía Velázquez es Andreína. Es que un usuario lo está aclarando ahora. El, está, infiltrado. está aclarando, está... No que el, el, el es que ella es un pues Es que no los fans aclarando. la tenían sí, sí, sí. agobiada. Sí, sí, sí. Sí, bueno, el, en breve, o sea, lo que queremos para resumir es que la tarjeta, la hoja blanca, pasó de tener siete meses de vigencia a seis meses. Eso ya es una ventaja porque reduce en un mes, que es de mucha importancia, en un mes. Para poder obtener el permiso de trabajo Sí, es como, como lo conversábamos con Luis, el gobierno español está tratando de agilizar los procesos es que yo, yo. yo sé que hay funcionarios que les han ofrecido y lo están haciendo trabajar desde casa para hacer los expedientes más rápidos. O sea, aparte del trabajo que hacen en el ministerio, se pueden llevar trabajo a casa y lo aceleran. Una de las cosas que llamó mi atención y, y David me ayudó con esto y ayer también yo fui a corroborarlo también es que mi cita fue un día sábado Bien y un día sábado desde las 8 de la mañana la misma funcionaria que me atendió en la mañana me dice es que yo estoy extrañada de que me hayan hecho venir tan temprano Exacto. si trabajamos un sábado cuando lo logramos trabajar lo trabajamos desde las 9 de la mañana pues estáis contentos ¿no? claro, ya. claro eso, eso puede ser de buena fe y que gobierno. están tratando de darle Ajá. celeridad a, a los procesos y ahora yo quiero hablar un poco del tema delicado del trabajo que eso sobre todo David como lleva ya cinco meses sabe más Ilvina acaba de llevar claro. que 15 días un poco como como lo habéis encontrado, un poco. Bien, eh, yo me moví un poquito por medio de amigos y contactos. Eh, gracias a, a una ayuda de un amigo, conseguí un contacto para trabajar como cubriendo unas vacaciones, limpiando un piso, varios pisos en, en Airbnb. O sea, el trabajo informal, de limpieza, pero fue simplemente cubriendo unas vacaciones. Luego también trabajé con Globo, como repartidor en bicicleta, pero bueno. Tuve que dejar ese trabajo porque no, en mi condición de sobrepeso y, y mi edad no fue tan fácil hacerlo en bicicleta y en la toalla. Pero ciertamente siempre hay una que otra posibilidad que se pueda hacer para sostenerse temporalmente. Entonces es importante que estén abiertos a cualquier oferta o cualquier posibilidad de trabajo. Porque en el caso de no tener permiso de trabajo aquí es bastante difícil, eh, sobre todo por... Eh, las multas son elevadísimas son vale, muy elevadas. Me A las empresas incluso según tengo entendido también están multando aquí al trabajador hasta 500 euros pero yo no conozco ningún caso ¿eh? sí, que haya multado al trabajador a la empresa se le cae el pelo que os aseguro que por los empresarios os contratábamos ¿eh? os lo aseguro claro, pero claro, claro sí. si te ponen una multa de 15 mil euros pues no te arriesgas sí, Yo tenía infinidad de ofertas de trabajo Muchísimas ofertas de trabajo pero precisamente todo se detiene Pero ya lo tienes en marcha ya, ¿no? Sí, porque claro, ya no claro, te queda claro. nada a ti. Claro, ya me falta solo. David, tiempo. nada. No. Entonces claro. lo que sucede es que ya yo tengo lista una cantidad de ofertas de trabajo y voy a poder darme el gusto de seleccionar, claro, cuál de, cuál de seleccionar, es. claro, sí, porque porque son personas súper preparados los dos, o sea, yo me he quedado alucinado y hay que investigar lo de Ilvin que si te pueden acelerar la cita porque yo creo que sí hay que mirarlo, ¿eh? Claro, o sea, claro. hay, sí, vamos hecho, a investigar. De hecho, bueno, tomaré el tiempo para escoger cuál de las ofertas de trabajo. Me conviene más porque todos me han dicho apenas tenga tu permiso de trabajo. Vente, claro. Sí. Bueno, así te ha dado tiempo para analizar bien. Claro que sí. Porque eso. Claro. Yo sé, sí si es importante lo que lo que dice David, hacerse un oficio. A veces no es fácil, nos saca de personas de confort, pero, pero es una experiencia. El logo bueno, es bueno. Sí? Claro, es una experiencia sí. yo creo y te que te va, va a dejar, va te dejar, a dejar humanamente, un... te hace crecer. Obviamente, sí, a qué que sí. Oye, yo he hecho también de todo, ¿eh? Claro que, que sí. Lo, lo aseguro, claro. sin ningún claro. problema. Entonces no. sí, es importante, a mí me admira todo, todo el proceso que ha hecho David y sí realmente es, es enriquecedor. Como humano, en seres humanos creces como persona. Sí. Ahora, obviamente que si, si vienes con, con la mentalidad de que solamente tiene que ser en lo que tú te graduas que lo que tú trabajas, va a, ser más no, difícil, va, a ser va a ser más difícil. Entonces, ojo, no va a ser imposible, pero va a ser mucho más difícil y tienes que tener nombre. Claro. están preguntando todos que cómo se apuntan a los grupos de WhatsApp y yo añadiría ya al de Telegram, porque tienen planes que yo les he sugerido, sí, sí, sí. porque manejar WhatsApp a tanta gente es muy difícil sí, y hemos palabra. hablado de ponerlo en Telegram. Sí, yo, hecho, vosotros sois los administradores el grupo llegan, de WhatsApp ¿verdad? sí pero hemos llegado en tiempo récord a superar la, la capacidad del WhatsApp al punto que bueno hemos tenido que abrir un, un grupo sí. de Telegram que puede ser mucho más práctico porque ya estamos superando los 400 miembros eh, realmente esto fue algo que se escapó de las manos nos no se esperaba tan el, el número del grupo de WhatsApp los están preguntando en este momento en este momento y no. también nos dicen que qué pasa con los pasaportes vencidos venezolanos todo preguntas vuestras Claro. ¿Tiene, ¿tiene conocimiento de los pasaportes Bueno, China? obviamente en ninguna parte del mundo se puede viajar con pasaporte vencido. ¿Viajar no? Lo que, se, lo que se requiere es tener por lo menos la prórroga de pasaporte. Según la ley española, puedes ingresar acá con una fecha de vencimiento hasta de tres meses, tres meses. luego de la fecha de retorno del, de, del boleto, ¿no? Luego de la fecha de retorno. ¿Qué quiere decir? Que, que tienes que tener por lo menos tres meses de reserva. Eh, eso es otro. lo que dice la ley pero hay muchos que les ha vencido sí, hombre yo lo que sí sé que el gobierno español una vez que estás dentro de españa aunque esté vencido el pasaporte no, para las pasa gestiones bien. dentro de españa te vale ADA, para viajar no. Por ejemplo, el tuyo, cuando vencía? ¿Tenía tiempo, Ilvin? No, el mío tiene tiempo. Tenía tiempo. Claro, hay que prevenir también, porque también hay que considerar que en muchos países te, te exigen mínimo seis meses para salir de cualquier país. Entonces, antes de abordar un avión, tienes mínimo, aquí mínimo tres. Claro, para ingresar, mínimo tres, mínimo mil, ah, tres. Mínimo Pero tres. para viajar desde ese país. Claro, ah, ah para claro. salir, claro. seis. Entonces, es mejor. Entonces, ¿qué les podríais decir a los compatriotas que lo tienen los vencido? Que tomen en cuenta, los que lo tienen vencido deberían, por, por la medida que puedan. Buscar su prorrogación. Claro, no... ¿hay alguna manera de.? Sí, existe, está, está difícil. Nosotros somos venezolanos y sabemos es un proceso. Lo, lo difícil, lo tedioso que debe ser o que es pero pero es lo más viable por el tema de que, de que tienes que salir desde Venezuela o de cualquier país latinoamericano. Y por otro lado, sin eh, sí tomar la previsión de que, por ejemplo, yo tengo amigos en Cuenca aquí, que en Cuenca le han le han dicho que el pasaporte vencido no le sirve incluso para hacer trámites internos. Sí, sí, sí, Ahí sí, sí, me opongo totalmente, porque hay leyes de o sea, en Cuenca, toda España. Me da igual en cuenca que en Sevilla que en Barcelona. Es que pues esa información es mala. Para cualquier trámite dentro de España sirve el pasaporte, aunque esté vencido si no equivoco, venezolano. Si no equivoco, Hay una orden directa de eso, ¿eh? Eso sí que te lo digo. Para viajar, no. Porque claro. por el tema de sejen Porque España os dejaría también viajar. Pero como estamos en sejen los otros países dicen que no. Claro. Pero para trámites dentro de España, sí. Para ayuntamientos, para cosas de esas. Eso os lo digo, yo lo que sé seguro, lo digo no, seguro, hay, y lo que sé claro, que no hay, es sí, que no. Hay un tip que es importante tomar en cuenta. Si un funcionario te dice que no, trata Exacto. La Exacto. de Exacto. Ah, no, no discutas a lo con el funcionario, pero contrasta. Ilvin me ha visto serio y se ha puesto... Claro, ese funcionario le si info si si Claro, claro. Cuenta... Pues se da... Que lo Cuando quizás son negativos, David. Bien, siempre es importante una muy buena actitud ser muy amable y muy respetuoso pero es importante que tomemos en cuenta la hora en la que llegamos a las oficinas del estado a hacer cualquier función porque si vas a llegar cinco minutos antes de la hora de almuerzo o la hora de cierre del lugar obviamente te pueden decir que no en muchos de los casos entonces es mejor, toma un respiro, llega puntual una muy buena actitud la gente es muy amable, muy responsable, muy, muy profesional entonces es importante que lleguemos a una buena hora a hacer cualquier gestión y si te dicen que no, toma un respiro busca a otro funcionario pero por lo general siempre te dicen que siguen en la mayor parte de las gestiones que tengas que hacer. Es así, es así. Ahí el, el, ¿El, el de viajeros novatos, ¿no hay viajeros más novatos que el que tiene que hacerlo una y otra vez? Por cierto, <risa> con respecto a lo que mencionábamos ahorita sobre el pasaporte, invitamos siempre a la gente a que sean migrantes responsables. Sí. No se desesperen y hagan todos sus trámites porque en el momento que tengan que viajar, y harán con todos los requisitos. O sea, traten de ser lo más responsable posible y, no, y evítense un dolor de cabeza con respecto al pasaporte. Busquen su prórroga, busquen su renovación de pasaporte de alguna forma. Mainés Molina <risa> dice, mi pasaporte sigue mi pasaporte. Dice, está vencido, pero prorrogado. ¿Se puede? Claro que sí. Claro. Perfectamente. Yo tengo pasaporte prorrogado. Sí. sí. Vale. Mi familia completa Pues mira, una, una buena duda, pasaporte. porque yo no sabía, ¿eh? tampoco, y me lo he claro mucho. Que sí. De hecho. Eh, están tan conscientes los funcionarios de migración que ya ven directamente la prórroga. Conocen perfectamente y no te dicen caso. ya, no ni, hay, te pregunta, ni te preguntan, ni te preguntan nada raro, ya no, lo conocen Dice Claudia Dilma Álvarez, chicos, ¿qué les preguntaron en migración? Dice así. A mí fueron como cuatro preguntas. Nosotros, bueno, las típicas que hemos hablado, ¿no? En los, los vídeos, eso Era claro, lo que no, os ponía no, yo en los vídeos. qué de tu país? ¿no? ¿Qué pasó, no? Claro, que... ¿En, en o en el aeropuerto, perdón? Ella dice en migración. Pero ah, en en migración, dice así. Y yo y creo, creo que se, se refiere entras, claro, al aeropuerto, claro, yo creo. Entras, a bien a, a creo claro, que nada, ¿no? Nada, nada. A mi solamente Yo vine con mi grupo familiar, somos cuatro personas. Y solamente qué tiempo se queda en España, cuándo se regresa, solo eso. Creo solamente fueron esas dos preguntas. Eh, solo eso. No hubo más preguntas que eso. No se lo... que nos a rápidamente y nos fuimos. Y mira lo que nos dice Carmen Viviana. Dice: Hola, después de obtener asilo, ¿en cuánto tiempo podría salir de España? Esa yo me la sé. Pero os dejo a los invitados. Claro. Que son administradores. ¿no? David. <risa> bueno, según tengo entendido, que una vez tienes tarjeta roja con permiso de trabajo puedes viajar en todo lo que es este territorio europeo sin ningún convenio. es lo que yo tengo entendido. Lo. Que si puede salir con hoja blanca, sí, ciertamente, porque los puntos fronterizos entre España y los países vecinos que realmente no hay No hay seteo. nada. El tomo de Madrid a Barcelona. Exactamente. No, no, no, es como que está circulando dentro del mismo territorio español. Ahora, ¿qué es la recomendación? No debería, no Recomendable no es. O sea, es como que poder, Oficialmente, poder, se puede, poder se puede. Pero debe, no. Claro, es que también es una cuestión de lo que hablamos. Migración responsable. Se supone que tú vienes con unos recursos escasos. Y huyendo de una situación. no es para volverte a esa situación. Porque además no preguntas si es por toda Europa. Que vale, nadie se va a enterar. Por toda Europa nadie se va a enterar. Ahora, si te vienes de Venezuela, huyendo de ella, y, y quiere volver allí, obviamente eso anula inmediatamente la solicitud. Ese es lo que va a pasar. La pierdes, pierdes, Entonces, yeah. que si puedes, quieres salir de España y todo. Cualquier recurso que se puedan ahorrar sí. es bueno. Sí. Siempre sí. que tengan que ahorrar algún recurso es bueno. Claro, claro, A menos que sea para trabajo que tengas que mover El proceso el proceso de, de asilo, como lo ha repetido en infinidad de, de, de envíos y de consultorías, Luis, al 97% de las personas se lo van a negar. Vendría el arraigo, vendrían otros procesos que te van a permitir movilizar. Exacto, que le van a permitir a cualquier persona movilizarse por cualquier país y ya está. Es simplemente esperar el tiempo prudencial para hacerlo. O sea, disfruten el momento. Exacto. Mira, dice aquí, por ejemplo, Daniel Díaz: solo preguntaron en Ventañide ya al llegar. A un amigo lo retuvieron seis horas, pero entró. Ya lo habían regresado. Exacto. Yo, yo pongo este ejemplo siempre. Imagínate un aeropuerto tan grande como el de Barajas. ¿Cuántas personas crees que puedan trabajar allí? Y 24 horas. ¿No te, ¿Te van a tocar veces... los mismos a ti hoy que los que me tocaron a mí mañana o los que le van a tocar a, a David? O los que a mí es, es infinidad de gente. Entonces lo mismo pasa con los agentes consulares migratorios. O con los agentes migratorios, perdón. Entonces, ¿qué, ¿qué sucede? Que el agente migratorio que quizás... le, le... Fue muy benevolente con, Luis, con David o conmigo. El con también cualquier... fueron benevolentes, ¿no, David? O, sí, mucho. Digamos que comprensivos porque la situación es, es simple, ¿no? Es simplemente revisar. Yo me, de... Yo me acuerdo de la consultoría que le hice en Instagram a Ildin, que estaba un poco asustado aquel día. Claro, claro. Y ahora le veo feliz, Sí, sí, sí. Es que recibimos mucha información. Sí. Y créanme que pa para mi ayuda y para mi, y para mi beneficio y por, por fortuna. Llegué a un grupo como este donde hay tanta información de forma desinteresada porque, porque nadie nunca me cobró nada, nadie, nadie nunca me, me asesoró de mal modo eh, y las preguntas fueron, fueron respondidas casi que de inmediato porque hay mucha gente participando, mucha gente buscando información, pero ojo, eh, también es el tema de buscar la información correcta. La desinformación también existe, ¿no? claro, claro, Yo no. lo que quería decir que también es bueno que miren en todos los sitios, en abogados, en otros grupos, en otros canales, es bueno también, pero lo que está diciendo Ilvin claro. y David, también existe la desinformación sí. y es casi más peligrosa que no estar informado, porque cuando te informan mal es peor. Yo no me refería no porque nosotros tuviéramos ayudado. Yo me acuerdo que aquel día estabas un poco asustadillo por el paso que ibas a dar Había y que ahora como lo has dado, claro, no se te veía, yo lo notaba en la cámara, pero y ahora se te ve feliz pero no por nosotros sino por el paso que tú mismo claro, claro. es lo que, que me ya, ya bueno después de 16 días tener la tarjeta blanca y, y tenerla y tu nie con y tu nie consolidar es consolidar eso de que, de que se tenga el nie ya con el nie se puede pedir la tarjeta y abrirte una médica, cuenta va, y si no quieres cuenta mañana bancaria. ya te puedes abrir una cuenta bancaria, es, correcto, si es correcto entonces ¿En se ya? pueden transmitar un montón un montón de, de, de cosas que te hacen sentir mucho más tranquilo claro y eso obtenerlo en 16 días gracias a la buena información y hacer las cosas de manera correcta eso es formidable. Fíjense, eh, para los que venimos de Latinoamérica sabemos que es muy complicado cualquier trámite por allá, engorroso, tardío, pero acá realmente es muy diligente, se fun funciona todo muy bien. Entonces, poder saber que sales con un documento que te identifica como ciudadano y que tú puedes mostrarle a cualquier policía y no vas a tener ningún tipo de inconveniente porque realmente es un documento que te representa. Entonces, hace sentir a uno muy relajado, te hace sentir en casa. Saber que con ese documento luego puedes hacer ciertos trámites como abrir una cuenta bancaria, como inscribirte, darte de arte en el Seguro Social y una serie de cosas que puedes hacer, empadronarte, o sea, ya dices, soy un ciudadano con nombre y apellido, que tengo atención médica y además tengo otro tipo de servicio. Aquí tengo una pregunta, dice José Daniel Castellano, consulta, agarraros, ¿eh? Unos amigos españoles llegan en enero a Madrid sin recursos. Si hay algún organismo que les brinde alojamiento y comida mientras generan ingresos, por favor, os lo dejo en vuestras manos. Por supuesto. Por David supuesto. es la persona indicada, pero, pero antes de eso sí hay que hay que decir es que, precisamente claro. esto Yo esto que hemos insistido un poco, pero hemos eso. insistido muchísimo en esto. Venirse sin recursos y bien, a ver, venir solo o venir en familia, lo que sea. Es un riesgo para, para tu integridad, para tu experiencia, para, para la migración, para lo que puedas terminar haciendo. O sea, hay un montón de cosas que deberías evaluar antes de moverte de tu país sin recursos. ¿Existen las posibilidades de ayudas humanitarias? Sí. Sí existen, ya David se los va a explicar, que es uno de los temas que trajimos esta noche. Queríamos que, que Luis lo supiera, pero pero Realmente lo recomendable es mayor cantidad de tiempo y prudencia con el tema de traerse algo de recursos que les pueda servir para ustedes mismos los recursos no son para el estado español los recursos no para ti, para es, Cada es para, uno es para la subsistencia real de cada uno Yo He hecho entrevistas aquí a una chica que se tenía que casear en un Burger King los primeros meses No había traído recursos el que quiera venir sin recursos pues él sabrá lo que hace es que o es un paso muy serio que a o el chico que de esta mañana que vino, luego se volvió y ahora está allí quiere venir pero no sabe cómo yo a todos diría que os veáis los vídeos pero ya no los de print line que os cojáis la información, sí, pero filtrar la información también eh, coger información buena Exacto. eso es muy importante claro, por eso está casi claro o sea, es no tener información como tener una información errónea entonces creo que el, el compañero de la pregunta dice que amigos son españoles son ¿no? además españoles pero queda lo mismo aquí no hacemos distinción de claro, español claro, o sea este canal es, es para bueno, todo el mundo eh eso es lo bueno, no, bueno lo maravilloso es que aquí no hace distinción es más te puedo decir Luis no hace ni siquiera un... a que no hacemos distinción eso habéis encontrado algo de racismo xenofobia no. tú que ya llevas cinco veces me lo han preguntado a veces incluso no, no, con mala gracias con mala es más eh, eh. Eh, me encontré con eh, funcionarios de montones eh, de lugares donde sí se ven mal, pero en España en ningún momento he visto un funcionario que va, iba... otro venezolano, jamás, no hay un mal gesto. Entonces, venga relajado a hacer sus gestiones sabiendo que van a ser bien recibidos. Ahora, con respecto a los amigos, yo creo que nadie se lanza a una piscina sin agua. Es de suma importancia que usted primero vea si la piscina tiene agua antes de lanzarse. Ahora, si el caso es desesperado, y, y ya. Pues claro, el... te están persiguiendo vale. allí y no tienes nada y te quieren, yo qué sé, pues sí, vente. Hay Pero eso ya cada uno. Claro sí de hecho. Pero ojo, son nuestras opiniones, ¿eh? Claro, son Que no opiniones. queremos luego Por cosas importante, legales. Importante eso también eh, de, que, de que la piscina tenga agua, definitivamente. Sí, definitivamente. Es Entonces están dando un paso muy grande. Un caso curioso: Quique ojo Tengo 40 días de estar en Barcelona. Si puedo pedir el asilo, si me aceptan. A ver qué le decís. Aquí, Caraujo, 40 días en Barcelona. Ya ha pasado el mes. Claro. Sí. Según dice la ley, tiene que, que ser 30 días. ¿Qué opinión? Tiene que ser 30 días desde el momento del ingreso. Sin embargo, hay dos razones que estuvimos conversando Yo hice una rato. entrevista a una chica que llevaba una, año y medio, una, año, y una, medio una, año y medio, la, la una, colombiana, más morenita, ¿te acuerdas? Muy bien. bien. Mira, prilines, los que os veis todos los, los vídeos, estáis aquí en directo luego. Ah, eh, sí, justamente, eh. conversábamos eso hace un rato y sí. Existe la posibilidad que se pueda solicitar asilo aún cuando se exceda esos 30 días. Y una de las razones que puede decir es: no sabía. Porque según la ley, si tú dices no sabía que existía esa figura, tienes opción la a. La figura a, existe porque, claro, si lo sabes, eso ya es responsabilidad de cada uno. La ley dice que es dentro de los primeros 30 días, salvo que cambie tu situación personal o que no lo supieras, claro. Claro, y claro. por cierto aquí tenemos a Ilvin que, viene, que es de venezolano pero no viene directo desde Venezuela que lo preguntan eso muchísimo, claro, claro. muchísimo eso es una de, la, una de las vino? consultas que lo preguntan por todos los lados y lo traíamos lo traíamos, ¿Lo traíamos como traíamos, consulta sí, para ti porque sí. el tema de, de, bueno, pues de, tú de que el, si te ¿tú has venido claro. yo vine Caso yo vine a un tercer país y dicen que lo van que lo van a rechazar en, en migración no puedes entrar normal porque vienes como turista Vienes con tus recursos, vienes con tu reserva de hotel, vienes con tu seguro de, de, de viaje, todo bien al día y entras normalmente a, España, a España. Pero eh, el tema de, de si es inadmisible o no va a depender de lo que tú en la entrevista puedes aportar como pruebas, Constante como razones. ¿eh? Pero es importante prepararla pero no con mentiras, porque el tema no, es que no. claro, es lo más honesto posible. Lo más honesto posible, porque eso te va a llevar por otro, por otros caminos. Y, y se, se, se nota. Claro. se nota se nota cuando el, cuando hoy, el relato es claro es y te hacen preguntas de arriba del relato debajo pa eso lo han dicho entonces invitados? es posible claro. que si en este caso las personas que han sido inadmitidas de, de terceros países tengan cosas que no coincidieron otro día contaban de un médico pero pero, claro, que venía, un, un médico que estaba muy, muy bien buena, establecido muy bien, no sé que, que no le habían dicho que no y cualquiera, yo lo diría. Que oye, no. tampoco le habían echado. Te mandan una carta que te invitan a que te vayas en 15 días. Tampoco es que vaya la policía a echarte y llevarte no, al aeropuerto, sí. ¿eh? pero claro. Tiene la decisión si la, de quedarse o no. Si el caso es real, el argumento está bien construido, pues lo nota. ¿Sí? Si sí, tú sí. lo estás inventando, sí. cada uno sabrá. Y esto, esto del buen trato, sí. pienso que eso se va de parte y parte, semana. Y sí. si tú estás diciendo la verdad, estás con, tu, con tus pruebas Estás diciendo las cosas como tienen que ser Yo terminé hasta estrechando la mano del policía Yo también Entonces <risa> Quedó, Luis, quedó una pregunta en el aire con respecto sí, sí. a las ayudas a las personas que vienen sin recursos Claro, yo he... A ver, yo os dejo a vosotros claro, que sí. soy... Bien, yo he tenido la oportunidad De visitar instituciones para informarme directamente Cuáles son los beneficios Cuáles son las ventajas y las ayudas que nos pueden Proveer el Estado O no necesariamente el Estado, sino que también son muchas Fundaciones y fines de lucro eh, que pueden abrigarnos de alguna manera a quienes estamos en una situación de migración como la nuestra. Bien, está el CEAR, que es un organismo del Estado que ofrece cobijo en lugar de, de pernota para migrantes o personas no necesariamente migrantes, pueden ser españoles que están en una situación de calle. Entonces, claro, en esos casos yo no recomiendo ese tipo de solicitudes a menos que sea realmente necesario. Extremo. Porque ya, en Caso extremo no es lo mismo llegar a dormir a una camita que tú estás pagando el alquiler a llegar a un lugar en el que tienes ahí un montón de personas que no conoces y que de pronto te hace sentir un poco incómodo conozco un caso de un muchacho que tuvo que compartir un cuarto como con 20 muchachos más de otros países que no conocían el idioma y entonces para él fue un poquito desagradable entonces yo creo que hay, y hay siempre en caso extremo en que tú llegas casi con tu maleta llorando porque no tienes donde dormir entonces es delicado es, es solamente en casos que realmente lo requieran. además que si no lo necesitan pedir una ayuda que le estás quitando a alguien que lo pueda necesitar. Un espacio. Que, exacto, un espacio que pueda claro, a estás persona. quitando a alguien y por, y. por otro lado, que realmente no somos solamente los latinoamericanos los que estamos migrando a España. Sí. Aquí hay comunidad de africana, aquí hay comunidad árabe, aquí hay una comunidad inmensa de migrantes que tienen abarrotados realmente los, los centros de refugio. Que ya podéis ser todos super trabajadores, ¿eh? Claro. Porque si no se va a armar aquí una España de aquí a 20 años. Sí. sí, sí, sí. en serio, ¿eh? Yo os invito a todos. Porque sé que sois trabajadores y venís a aportar y a sumar. Porque es que, claro, si todos venimos a que nos den, pues acabamos aquí como en Venezuela. Es correcto. Porque Venezuela es de los países más ricos del mundo. ¿eh? Sí. Pero te dan y te dan. Claro, a mí, si me lo regalan, pues yo tampoco. Pues nada, me voy acostumbrando. Y sea, a nivel. No yo qué ningún... sé, es un debate curioso. Porque también es cierto que al que de verdad lo necesita, hay que ayudarlo, claro. claro. pero Bueno, de hecho, también está Caritas que para, para nosotros como familia ha sido de grandísima ayuda, que es una fundación de la Iglesia Católica que ayuda con alimentos. Eh, existe también la Cruz Roja. Por cierto, en Cáritas dan muchos cursos. Yo en este momento estoy haciendo cursos curso de cocina española. Claro, claro, y gratis, gratis, y gratis, eso, gratis. Va, eso va contra mi competencia. Son mi competencia. Sí. Porque claro, pero la los cobran, Cáritas <risa> lo da gratis, pero yo digo, o hacerlos de Caritas, claro. claro, claro. Exactamente. No, no, Delta ha sido de muchísima ayuda para nosotros. Eh, otra fundación también está la organización Cruz Roja. Eh, también está el ayuntamiento es importante servicios sociales, Los servicios sociales del ayuntamiento Los servicios ayuda sociales del ayuntamiento es muy muy importante De hecho, existen planes de ayuda económica También de, de, de, del ayuntamiento Entonces es importante que hay muchas vías Hay muchas formas en las que podemos ayudarnos sí, que, pues, que el Estado nos puede, Una vez estando acá, por supuesto eh, No contar con eso es importante Pero si la situación es extrema Se puede acudir a, a esas instituciones Y recibir el apoyo Bien de, de sea del Estado o de fundaciones sin fines de lucro Como esta que hablamos claro Lo mejor es prepararse el... Lo que más puedan, lo que más puedan, y no tener que recurrir a este, a, este, a este tipo de fundaciones porque hay personas que sí realmente lo necesitan. Ojo, no, no, está, mal, no está mal recurrir a ellos porque para eso están. Sin embargo, bueno. Y perdón, ella, ¿qué, qué ellas reyes? también se encargan de filtrar, ¿eh? no sí. creáis que yo he visto sí, sí, casos, ellas no son tontas tampoco porque es que si no, no darían abasto. Sí, hay hay un proceso unos procesos, sí. Tampoco es que vas a llegar y porque llegaste te dieron. No. Hay de hecho, eso es lo que justamente quería agregar. Eh, hay gente que he escuchado o leído por ahí en redes sociales que dicen es cierto que si tú pides asilo en el aeropuerto inmediatamente te deciden en casa, comida, de hecho... No, techo, dile con... la verdad porque... No, la verdad es que no funciona de esa manera. Hay un proceso, sobre todo en el caso de Madrid, está saturado un poco el sistema. Eh, hay una gran cantidad de solicitudes tanto de vivienda como ayuda social por parte bueno, este, de, de los migrantes. Entonces no, no, es, inmediatamente, no, no es inmediato, hay una, lista, plan, lista, plan, hay una plan, lista de plan, espera, está un poco saturado los, el sistema. Entonces es importante que seamos conscientes de que no es que vas a llegar al aeropuerto te van a dar un cheque de una vez de mil euros y vas a vivir tranquilo no no, no es así es que me emociono perdonar Priline, se me ha ocurrido que es que ante preparando el vídeo hemos hablado de Islandia y cuando has hablado del cheque <ríe> mi cerebro el que no sabe que en Islandia en Islandia, no en España. Creo que hay un chollo, pero eso os lo va a contar David, que ah. es quien me lo va a contar. Yo no lo sabía. Sí, claro. Os lo dejo a él. Y de ya veréis, ya veréis. Ya veréis. Que, re que recientemente emigró de es venezolana, emigró a, a Colombia y luego de Colombia vino para acá para España, hizo una escala breve en España y se se fue hasta Islandia. En Islandia, eh, el proceso de asilo es bastante rápido. No hay una saturación del sistema. Ella llegó y básicamente le dieron su identificación con una tarjeta. Eh, con una cierta cantidad de dinero, nada exorbitante, pero le dieron vivienda, este, hasta en seres del hogar. Entonces es bastante más práctico por allá. No estamos invitando a que se vayan a correr de Islandia, pero hay allí sí dan cheque. O es, o es información ¿sabes? contaminada, no pero lo no, sé. A no, no, no, no, no. Allí dan cheque. Oye, pero, están ¿no? está <ríe> nada suficiente para sobrevivir. Aquí cada uno la opinión, ¿eh? Pero en Islandia sí que creo que hace frío. Por cierto, sí, hace hace frío aquí, David. Ahora. Ahora es cuando más frío hace aquí, más o menos. Yo Mira, Frilin, sí me <ríe> la... mirarles, mirarles. Yo no siento nada. En caso ya ya le he visto lo abrigado que está y estamos en, en en abrigo ahora, ¿eh? Sí, sí. sí no, pero esta sí, mañana cuando salí, es que... tempranito, tres. Sí, pero ya le he explicado a David que esto es lo más, más o menos aquí en Madrid, ¿eh? Más no va a haber. Algún día puntual, pero en el invierno en Madrid es esto, para que te hagas una idea. Sí, sí, pero claro. no es Islandia, no es Islandia. Islandia es oh. más frío, este, Ya incluso hay lagos que están congelados. Frío todo el año. Frío todo el año, sí, pero claro, estos días se pone más frío. En el caso de Madrid, realmente la temperatura, a mi parecer, está bastante agradable. Yo ando David está adaptado por lo y que veo, yo también. que me quito el chaleco porque me siento que yo tengo igual. un poco de calor, pero realmente la temperatura es bastante agradable. <risa> Hemos tratado más o menos todo lo que habíamos pensado, más o menos. ¿Hay sí, alguna.? Os... De de 16 años. Ah, sí. A ver, con... ah, bueno, explicarle lo de... Aunque yo yo remito a Erika claro. y a Andreina, que son las expertas. Tiene claro. un caso de un migrante de 16 años que cómo haría para viajar. Claro. De hecho, tenemos un compañero que está esperando la respuesta de esta información. Que pues, eh... pues lo que Lo que pasa es que él quiere mandar a su hijo solo. ¿eh? O sea, es, él, le él le va acá. Delibro, a sacar... Es de libro la pregunta, pero alguien tendrá aquí acompañándolo. Necesita, tú lo has dicho muy bien, ¿cómo era lo que necesita? Un poder, un poder absoluto que se, en cualquier consulado de Venezuela se puede emitir donde se notaría ese documento y obviamente se consulariza para que pueda el muchacho viajar por medio autorizado por sus padres por supuesto para que viaje a cualquier país del mundo exacto que es la respuesta mejor que nos la dio pues andreina y erika saludos a las dos porque hay otra opción que es que tener una autorización solo para viajar ese viaje exacto. pero es menos operativa lo mejor es la autorización que dice david que te sirve para cualquier viaje de hecho sí tienen que tomar en cuenta que el viaje del muchacho tendrá un costo adicional porque obviamente va a viajar con un acompañante de la aerolínea claro, claro la Zafata, ahí es claro si va solo pues eso va a llevar un acompañante de la aerolínea pues sí, es claro. esa es la respuesta eh iba a tener un costo adicional por supuesto. claro pero estuvimos consultando justamente porque la, la, la pregunta que me hizo el compañero hace unos días yo sí estaba un poco dudoso mira. yo le recomendé incluso que no lo hiciera porque era un poco pues dudoso, mira sin embargo sí comprobamos os doy la, el ¿verdad? camino la, la más experta de todo esto es Erika que está en Instagram. No me sé ahora su usuario en Instagram, pero es el de Andreina, que ella lo sabe, el de Erika. El de Andreina es andreina.evg. Además, a través de ellas podéis apuntar a los grupos de WhatsApp y Telegram que Correcto. ellos administran. Correcto. Total, que preguntarle a Andreina.evg el Instagram de Erika y Erika lo sabe perfecto, porque oh, nos okay. dio una clase magistral. Lo que pasa que fue en Instagram y se borran esos vídeos. Okay, no, okay. Aunque en Spotify creo que está en algún lado. En Spotify, no que nunca diga, digamos claro. Spotify. <risa> O que nos busquen, busquen también por la... Eso, decirles, están preguntando de mucho internet. cómo se os apuntan. Eso lo dicen mucho. Perdónate. Sí, bueno, estamos intentando desaturar un poquito el WhatsApp porque ha sido masiva la... la el seguimiento de la gente de la ahora, ahora. A ver esas se tan aprovecharos para el nuevo de Telegram. Exacto. Sí, porque lo que queremos es justamente que la gente migre a Telegram porque es mucha una herramienta mucho más práctica, permite llegar a muchas más personas. Momento de oro, tiene una, una capacidad para 200.000 personas, eso ya nos da la oportunidad de poder brindar información completa a toda la gente, además que guarda la información, no se borra como el, el, el nuevo usuario. Buscar, o, ¿no? puede, por buscar, temas. puede buscar, ¿no? Puede buscar según temas. Entonces, es una herramienta que nos permite también ser más eficientes para atender a la gente. Es de suma importancia esto porque ninguno de nosotros eh, percibimos ningún ingreso por esto, lo hacemos voluntariamente. Claro, no. Entonces, yo creo que es importante también que sí. colaboren y busquen la herramienta que más ah. les sirve para que podamos brindarle. Entonces, información. les vas a poner como trabajo y a no, Telegram, ¿no? Porque el de WhatsApp tiene vida limitada, ¿no? Sí. Ya estamos está llenos. Está llenos y lo van a migrar a Telegram y, a, y yo les he dicho que me parece muy bien, porque el que está interesado en esa información no cobramos nada ni nada. No. En Telegram ellos lo pueden gestionar mucho mejor que no en WhatsApp, que es que se vuelven locos, y porque es. están ellos y están drain hay alguno más y no pueden. Es en cambio, ante lo que dice David, eh, a ver, nosotros no. Por, eh, no es nuestro trabajo esto. Sí. No, no. lo hacemos por, por voluntad, porque nos ha servido la información que hemos recibido a través de Preclang y quisimos colaborar también, eh, pero el tema es que también hay, hay veces que tenemos que hacer vida propia y no podemos contestar a todos. En este caso, si entras a Telegram, vas a encontrar la información de mucha gente, de mano de mucha gente además va a encontrar información que hemos pasado nosotros dentro de los archivos y eso es mucho más fácil para las personas y entonces, tienen que poner Prisliners en Telegram y ya arroba, lo van a arroba, así arroba, prislines, arroba, prislines". en, en y así y tal y cual en plural, ¿no? ¿Sí? Vale, vale, ya está Rafael, saludos a Rafael, ha sido un apoyo increíble, sí. es uno de los administradores de Telegram y uno de los precursores de esta herramienta, Mira, lo está diciendo. bueno, eh, saludos a Rafael Paredes que, que sí ha sido un muy buen apoyo, claro. que es un nuevo administrador que está ahora está en Yo siempre mundo. pensé en Telegram, pero sí. erróneamente dije WhatsApp porque creía que era lo más popular, pero luego que he visto, lo comprendo y que lo entiendo y lo apoyo, vamos, totalmente. Así es, así es. Y bueno, el, el, el grupo está disponible, está abierto para, para todas las personas que, que quieran y el grupo de WhatsApp eh, sí está, está abierto, pero está limitado. Hay gente que se sale, ahí quedan dos o tres cupillos y vuelven a llenarse y así sucesivamente. Porque estamos a tope. ya, ya y no En permite... Telegram, en cambio, lo vais a poder organizar mucho mejor. no Ya no permite más. Tiene herramienta poderosa que la herramienta de búsqueda por, organizada por Telegram. ¿no? Yo en todos los vídeos lo diré. Que busquen en Telegram, Brickliners. Exactamente. Y lo voy a poner en el mapa mental. Es mejor. Para que no Ese se me olvide. Ese luego se lo mira. paso al bueno Ese se te olvida siempre. se me olvida siempre. No, pero en este no se me olvida. <risa> <risa> ahora, como pongo Brickliners en <risa> Telegram, luego lo paso. Eh, eh, yo creo que es agradecerle a todos vale. los. Vale. De... Es lo que se sí iba a decir: claro. que vosotros ahora añadís lo que queráis si queréis. Claro. Vamos a ir finalizando, más que nada porque tengo que hacer la consultoría ya de Instagram. Instagram claro. y, y si queréis aprovechar vosotros, como estáis, pues la podéis hacer. Pero pues, si queréis añadir algún tipo, algún tema, a mí me ha quedado todo súper claro. Pero algo que vosotros queréis añadir, que se haya quedado, pues eso Sí, bueno, invitando siempre a que sean eh, repetidores de la información confiable, una información corroborada siempre. Eh, no seamos repetidores de rumores, por favor. Entonces es de mucha importancia y de mucha responsabilidad poder transmitir eso. Además que yo creo que también es de mucha importancia ser repetidores del espíritu de lo que significa PRIXLINERS, ¿no? El hecho de poder transmitir no solamente la información sino la colaboración. Creo que se ha creado una hermandad que para mí me parece que es muy importante porque cuando tú sientes realmente el deseo de ayudar y no el deseo de ser ayudado, Luego a transmitir ese, esa buena voluntad a otra persona. Yo lo hago así y no... Vamos, ahí están todos los vídeos que yo nunca os he pedido... Bueno, he puesto ahí algo que, que quiera hacer algún donativo, pero no... Lo he puesto, pero que no. Y tampoco... ni lo, No pasa nada. Lo he puesto por... A ver, claro, no es obligatorio. Pero lo bueno, luego os digo en privado para que lo puse eso. Que nada, que oye, que, que eso, que añadid lo que queráis vosotros, ¿vale? Sí, si bien, que nos sigan por Telegram. Y eh, Lines, ¿no? Está bien, sí, con, es correcto. Sí, ¿Sí? con ¿Sí? TRS ¿Sí? al final, perfecto, ¿Sí? ¿Sí? perfecto. Y Rafael Paredes es el administrador del administrador de, ¿Sí? grupo, ¿Sí? que se ha portado de maravilla. Es sí, un ¿no? chico muy, muy, muy diligente. ¿De qué ¿sí? está, Es venezolano, se encuentra en Panamá, en Panamá. este vale. Genial, sí. me encanta. Y Fredlines por todo el mundo. Sí. Saludos cordiales. Así es. Saludos cordiales a todos. A Andreina también. Saludos. Andreina, a Pau en Argentina. Pau. Y bueno, a eh, Nada, a la gente que sepa que esto es un grupo que donde se da información y se dan las herramientas. Porque te damos la caña de pescar, pero no te vamos a entregar el pez. ¡Ay, joder, Exactamente. Yo soy, no, soy bien, bien directo en ese sentido, porque hay gente que quiere que le hagan las cosas y tampoco te Claro, nada, la colectiva. nada mejor que la experiencia que vas a adquirir tú mismo. Todas las experiencias de migración son diferentes, todas, todas son diferentes. A cada quien le va a tocar vivir su propia experiencia, pero ahí tienes las herramientas para salir adelante y llevar este proceso con la mejor cosas. Me gusta mucho el eslogan que usamos en Price el hecho de inteligencia colectiva, porque todos de alguna u otra forma aportamos el granito de arena. Eso sí, es que es Eso así, no es que es así. A mí, joder, yo lo que os digo, el 90% me lo habéis enseñado a vosotros, claro. te lo juro, ¿eh? Pero bueno, el yo el tenía nociones. La la no, ya, sí, pero porque, porque me dio, pero porque me dio, pero esto es gracias a todos vosotros, claro. a, a los invitados, a vosotros. A, a todos a, a los que respondéis en los chats a los que preguntáis también y el vamos suscribo lo que han dicho David y, y ilvin totalmente vamos o sea, sí sí por supuesto Ilvin, eh, o sea David perdona eh, recientemente llegó un compañero eh, proveniente de Costa Rica eh, me preguntó si podía orientarme un poco ya llegando a Madrid no me gusta digamos que eh, para a pero tuve la iniciativa de ir a recibirlo encontrarme con él en el centro de, de la ciudad darle una pequeña vuelta orientarlo llevarlo a casa de cambio y todo porque considero que una de las cosas más importantes son las primeras horas que te encuentras en el país ah y muy, te, muy interesante forma, acompañado Ilvin tú te has sentido acompañado sí sí yo a... hoy sí ya no también claro. y también lo antes claro. también no claro. Sí algunos... uh, algunos... Tienes razón. Las primeras horas son básicas. Claro, porque hay, hay un vacío muy grande. Llegas desorientado. Totalmente, llegas desorientado. Claro, me, estoy, me sí. estoy visualizando, vamos, Y realmente, efecto. y realmente sí cambia muchas cosas. En el sentido de el transporte aquí es diferente y funciona. Sí, muy, ¿sí? muy Funciona muy eficientemente y hay que hacerse de las vías, hacerse de un montón de cosas yo, que son Yo siempre económico. cargo mapas del metro. Ajá, ¿pero no lo tienes aquí en el móvil? te enseñó. No, esto me, yo. antes lo llevaba esto, así. La idea de esto es facilitar ah, que cuando para, venga, para la gente. que no conoce ah, yo, le digo, mira, pero ¿cómo Porque momento, no tiene teléfono. Vida. Es verdad, no, es que claro, creía, ya, ya, Entonces, creía era, que era patida. ¿Cuál ya. es la intención de esto? Esto es algo que ha surgido claro, voluntariamente claro, sí, sí. Y, y sin preparación. Entonces, ese mismo espíritu del grupo se lo transmito a esa persona. Le digo, ya claro. tú sabes, David, muchísimas gracias. Diego. No tengo nada que agradecerme agradecele a dios por medio de ayudar a otra persona ah, es lo pues. que digo yo a los invitados muchas veces porque yo les ayudo desinteresadamente aquí nadie nos financia nada ni nada ni somos ninguna religión ni nada de nada con respeto sí. a todo Sin yo conocerlo me tendió la mano me dio una, una voz de aliento una voz de apoyo todos tuvieron un mensaje y una buena palabra en su momento que llevaron a tomar la decisión de efectivamente mira yo no voy a tomar mi viaje tranquilo no se te va a caer sal adelante e ese tipo de cosas hacen falta Hacen o sea, falta de la gente que sea el, el, el, exacto un poco apoyo aunque sea emocional o, o con buena información eso sí pero claro. yo insisto invito a todos los printlines a que contrastéis la información ya no solo en el canal de printline sino en todos los sitios que veáis y siempre claro y siempre cuidando o sea vigilando a ver si es buena información o no pero mirad sí, claro. donde sea donde sea claro, claro, eso filtra es la filtrando la información pero contrastándola exacto David que es que es experto es que mejor lo... Y de hecho, no puede... siempre es importante que cualquier información que nos llegue a las manos primero la filtremos, confirmando la fuente de información. O sea, nunca llegaron y hay páginas web que son maliciosas, que transmiten una información que es, es viciosa. Entonces siempre es bueno saber que la fuente de información es fiable, es, es confiable, tiene trascendencia, además eso tiene trayectoria y luego corroborándola con otro tipo de páginas de información. Ese me toca un poco el tema porque yo siempre he tratado de daros la información lo más objetivo y a veces... Joder, también te cuesta dar la objetividad sí, claro, porque tú mismo sí. tienes pensamientos pero intentas y, ojo, y vos, vamos ahí lo tenéis todos los vídeos desde el primero hasta hoy yo he visto ideas. con diversas opiniones o sea incluida la mía también y, y la de y que muchas veces son contrarias pero de verdad que siempre me ha preocupado eso David, porque yo huía de la desinformación que muchas veces las televisiones nos mandan un mensaje unívoco y quería pues eso ver dar lo que veo claro, y lo sí. que veis lo que el comentario que estábamos haciendo temprano con respecto al a la apostilla es importante que cada información que llegue a nuestras manos primero filtrarla precisamente cuál es la fuente de información cuéntale lo de la apostilla que no lo hemos hablado sí, y se ya está se está hablando y se difunde una información sobre la eh, apostilla se va a eliminar y todo eso para que los, los títulos profesionales sean reconocidos universalmente sin necesidad de apostilla bien cuando tú analizas la, la noticia es importante ver que la fuente de información, o sea, el medio que lo transmite no es no que, que, que grave, y, y llevan 10 años con el negocio igual igual tardan otros 10 años pero o, o diez no meses es un, no es un, organ, un organismo que sí, que lo están principal, principal claro además de no si tú lees la noticia te das cuenta que mañana se reúnen los miembros de la UNESCO para hablar sobre eso. O sea, no se está hablando de que se está probando inmediatamente. Entonces celebremos cuando ya tengamos la noticia y digan no sí. hace falta apostillar. Que igual no hay que apostillar, de... pero igual es dentro de dos meses que dentro de diez años. Exacto. Entonces, cuidado, de momento apostillar, prilines ¿sí? Que nos tenemos que ir a Instagram, si claro. me lo permitís, ¿no? Claro. Más claro. que nada por el, por el compromiso diario. Claro. Nos vamos a Instagram, prilines El que quiera, pues en Instagram estamos. Y que... Que nunca os lo digo. Eh, tenemos también en Spotify, tenemos el podcast donde se quedan todos los audios. Pa claro, para el que lo quiere ir oyendo por el camino o por donde sea, vale. En Spotify buscar PRIXLINE y en Telegram buscar PRIXLINERS en plural, que lo tenéis en el chat escrito. Siempre lo diré. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias, gracias. Adiós. Chao, chao. Chao, chao.